Eos dio la orden de ejecutar a Marvi. Desde afuera. Estoy seguro de eso. Y te apuesto que la persona que contactó a los fue Chubi. Bienvenido a Farándula TV. Si te gusta nuestro contenido, te invito a que te suscribas, actives la campanita y comentes. Hoy te presento el avance del capítulo 90 de tu novela favorita, Luz de Luna, donde Eos le pregunta a Chubi que dónde está Mabel. Y Chuby le dice que ha salido de muy temprano Chuby ¿Ha visto a Mabel? Salió muy temprano la señorita Mabel acudirá en busca de respuestas Eus dio la orden de ejecutar a Marvin Desde afuera Estoy seguro de eso Mientras que Mabel y León se encuentran en el penal eh, León le confirma de que Eus y Chuby tienen que ver con la muerte de Marvin. Y te apuesto que la persona que contactó al chicalo Se harán alianzas. Tú tienes la prueba de que Eus mandó adulterar los resultados de la prueba de ADN que se hizo en Baltimore. Alma Hermosa, la abogada del león. Visita la casa de Eos para informarle que ha congelado la cuenta de Luna. La justicia no se hará esperar. Igual quería informarles que presenté la notificación para el congelamiento provisional de la cuenta donde está depositada la herencia. ¿Han congelado los fondos de la herencia? Semana decisiva en Luz de Luna. Mañana 9 y 30 de la noche. Si te gusta nuestro contenido te invitamos a que te suscribas, actives la campanita y comentes. ¿Qué tal te pareció la novela de Luz de Luna?